presidente respecto al, al ámbito internacional y teniendo en cuenta esta visita del presidente rumano, si ¿sí es cierto que el fondo monetario ya dijo que no a los fondos que se pidieron, del, que son del segundo semestre para que los adelanten a esta parte del año, y por qué está ratificado Miguel Ángel Peche en el Banco Central. Qué pregunta rara. No, es mentira. Lo primero, lo primero es mentira, ¿Okay? Y lo segundo también. Porque nunca, nunca tuvo discusión, así que no tengo, que, no tengo que ratificarlo en ningún lugar. Las dos cosas son dos mentiras. ¿Otra pregunta? No.